El estilo Tú sabes que tener buen olor corporal es muy importante, no solo por nuestra salud, ya que es una buena señal, sino también por presencia. Y la mejor manera de lograrlo es a través de una buena alimentación. Una dieta baja en carbohidratos provoca que el cuerpo queme sus propias reservas para generar energía, lo que ocasiona que se libere una sustancia llamada cetona en la sangre. Existen ciertas enfermedades que pueden producir mal olor corporal y que para nuestra nariz y para las de los demás es señal de alerta por ejemplo la trimetilaminuria que es el síndrome de olor a pescado desorden metabólico que hace al cuerpo incapaz de degradar un compuesto llamado trimetilamina y presente en muchas de nuestras comidas tales como el huevo por ejemplo si quieres mantener una buena salud y siempre oler bien a continuación te mostramos 10 alimentos que te ayudarán a tener un buen olor corporal. Cítricos. Las piñas, naranjas, fresas y manzanas te hacen oler bien. El cardamomo. Esta especia mejora el aliento y brinda un aroma fresco al cuerpo. El té de jazmín. Todos los días los tés de hierbas ayudan a eliminar toxinas y a oler mejor. Semillas de aljolba Consumir estas semillas ayuda a mejorar el aroma durante todo el día. El romero. Esta hierba ayuda a matar el mal olor corporal. Yogurt. Los microorganismos del yogurt natural ayudan a digerir las toxinas de los alimentos y combaten el mal olor corporal. El agua con limón. El agua con limón ayuda a limpiar el cuerpo de las toxinas y a oler mejor. Se recomienda consumir por las mañanas antes del desayuno. La canela. Tiene una capacidad protectora contra las bacterias causantes del mal aliento, caries o infecciones en la boca. El tomillo. El aceite esencial de tomillo ayuda al cuerpo a aumentar la producción de progesterona para las mujeres y es una solución excelente para equilibrar naturalmente las hormonas en el cuerpo y por último la menta el extracto de aceite de menta ha mostrado ser superior al enjuague bucal químico clorexidina para inhibir la formación de caries las hojas de menta en polvo también han sido utilizadas históricamente para refrescar el mal aliento y para blanquear los dientes incluso se puede agregar una o dos gotas a la pasta dental. Amigo estilócrata, cuéntanos qué te ha parecido esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Hasta la próxima. Pene con chorizo y crema. En un sartén,